Hola, muy buenas. Eh, en este mini vídeo es con el cual vamos a dar comienzo el estudio del cráneo. Eh, vamos a utilizar eh, en clase estos cráneos para poder estudiar detenidamente todas las partes que conforman el cráneo. Eh, deciros que... Eh, ¿Cómo voy a, a estructurar este tema? Este, bueno, esta parte... Eh, bueno, pues nos vamos a encontrar con una serie de mini vídeos que vamos, que en los cuales vamos a ir viendo eh, hueso por hueso, para luego eh, terminar con un mini vídeo en el cual pues, se van a estudiar eh, las distintas estructuras que están asociadas a los agujeros, que van a permitir la comunicación del cerebro con el entorno que lo rodea. Bueno, pues por esos agujeros van a entrar pues, desde eh, nervios a vasos, a arterias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, nada, comenzamos ya comentando que el, los huesos del cráneo eh, son 22. De estos 22, tenemos que 14 huesos son faciales, ponemos aquí huesos faciales, y que 8 van a ser huesos craneales. Y estos 8 huesos craneales que lo vamos a ir estudiando ahora uno a uno, bueno, eh, van a estar conformados con lo que va a ser el cráneo. Tenemos una bóveda y un suelo, ¿de acuerdo? Si yo hago un corte axial, me voy a quedar con la bóveda en la mano, ¿de acuerdo? Y aquí ya tengo lo que es el suelo ¿vale? y los huesos que conforman el suelo. Nosotros podemos dividir el suelo en distintas fosas, en tres fosas, ¿vale? Vamos a ver aquí esto ahora. Okay. En tres fosas, como vamos a ver aquí, que esta va a ser la fosa, tenemos lo que es la fosa craneal anterior, que está formada por el hueso eh, frontal y el hueso esfenoides. Tenemos la fosa craneal media, que está compuesta por el hueso esfenoides y el temporal, y la fosa craneal posterior, que está conformada en su mayor parte por el hueso occipital, parte del hueso parietal y parte del hueso temporal. Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo. Eh, empezamos ya estudiando el hueso eh, parietal. Venga, hasta luego.